En directo desde Murcia Ducentésimo, sexagésimo Primer día seguido de protestas Estamos Transcurriendo en marcha Por las calles del sur, ya de vuelta Porque me he quedado un ratico a descansar Después de la manifestación Por un ferrocarril digno También retransmitida en directo Y esa manifestación Tuvo lugar a las 7 de la tarde en la estación del Carmen Y convocada por Comité de Empresa De Renfe y Adif Aquí no, aquí estamos en la de todos los días, convocada por los vecinos, por la gente que lleva 261 días seguidos de protestas porque no quieren muros, no quieren su ciudad, sus barrios, su vida partida en dos. Y entonces, a partir de las 9 y algo, que mucha gente también, tanto de la plataforma como gente de, de estos barrios, estuvo en la manifestación en apoyo del comité de empresa de Adif y de, y de, y de Renfe, ¿eh? fueron allí pues cuando acabaron esa manifestación, en torno a las 9 comenzó esta y yo pues me he, tomado, me he tomado un pequeño descanso eh. pero la gente no para la gente no para, porque fíjate estamos de vuelta y fue a llegar a las vías y la gente salía Aquí estamos de paso Y algunas personas como Loli dice que, que se queda aquí ¿Te queda aquí Loli? Venga Loli Pues ahora fijaos ¿eh? La distancia que vive una de las luchadoras De la plataforma De las vías Lo vamos a comprobar ¿eh? Buenas noches Kitty, Lulu, Carmen José Enrique, sí, super Loli Marco, José Enrique, Josefo, Pablo, Toñe, Rosa, José Luis, José, Cati, Babeluín, bueno, tantísimas personas. Sí, de Barcelona, Alejandra, saludos wow, Tengo un dolor de espalda impresionante. A ver si me incorporo a la parte más allá, más adelante. Aquí, para hagáis una idea, pues tenemos la policía detrás. ¿eh? ...aquí estamos en la última parte de la, ...de esta marcha... ...y ojo, hay gente a las vías, ¿eh? ...las vías hay... ...siempre, aunque haya un marcha... ...por el centro de la ciudad o en este caso... ...por la parte del sur... ...siempre si quedan gente a las vías... Ah, 261 días... ...y esto... Eh, ...no se para... ...y si hay que estar en dos manifestaciones como hoy se está... ...y si hay que estar en, el, en la misma protesta... ...en dos sitios diferentes... ...se está, ahora hay gente en las vías... Y gente aquí, por estas calles de Patiño, ahora en el barrio del Progreso, esto va más. Y ojo, a ver, novedades, novedades. Si la moción de censura del PSOE, que parece ser que sí, ¿no? Porque el PNV. Parece ser que opina. Claro, hacer Sí, Ahora, se como... se después, me ¿sí? comenta Dani que el PNV ha vuelto a decir que, que no lo tienen claro. Bueno, tiene mañana, ¿no? se Si finalmente prosperase, habrá que actualizar las canciones de los viaquingos. Esa es la noticia. Porque claro, ni de la Serna ni Bernabé, claro. Y de la Serna también mola bueno, al paro, ellos se van, ellos se colocan, tienen unas puertas giratorias y se colocan en un sitio o en otro Pero ahora después, a ver si vamos allí donde están los viaquinos, de le decimos que van a tener que actualizar las canciones Lo estamos, lo estamos viendo caer a todos Mira, aquí los chavales diciendo que no quieren muro A ver, dilo Oílo, oílo. Que no, que no queremos Muy bien Que no, que no queremos, que no queremos Ay. Y este para hacer este la contra sí. Venga Un chiquillo Para un chiquillo que voy a los otros Decir no que queremos muro y, ah, Pues yo sí, yo sí Ay. Pues lo que decíamos Que Que hay que actualizar las canciones viequingas, ¿eh? Estas protestas pueden ver caer a De La Serna y a, Ber y a Bernabé. Van cayendo, va, vamos, en ese caso van cayendo, cayó Roque Ortiz. Bueno, más que caer, lo tiraron, ¿sabes? En su propio partido parece ser que filtraron unas declaraciones por las que tenía que haber dimitido el partido entero, por las que se tenía que haber hecho una moción de censura, porque que el consejero de Fomento manifieste que hay una red clientelar en Murcia para, para poder gobernar, que diga eso y que solamente limita él, obligado, evidentemente, pues causa bastante vergüenza, bastante vergüenza, ¿sabes? Causa mucha vergüenza. Esas declaraciones venía a decir que había que recordarle a las empresas concesionarias, decía, a las que reconoce el ayuntamiento los diferentes contratos. ...que si se los concede... ...es gracias al Partido Popular... ...que lo sepan, que los sepa, que... ...que... había que recordárselo... ...eso decía ese consejero... ...de fomento... ...a gente del partido... ...en un evento interno, ¿sabes? ¿Y qué? Y el alcalde aquí sigue... ...y todo sigue siguen... ...¿eh? Por eso cuando la gente dice... ...pero por qué... ...todavía se vota al Partido Popular... ...pues porque hay mucha gente que está... ...hay mucho estómago agradecido... ...y hay mucha amenaza... ...hay mucha gente... ...que... Su puesto de trabajo, su empresa, puede depender de que el ayuntamiento esté una persona o esté en otra, ¿sabes? Entonces, eso de gobernar bajo amenazas, claro, entonces no es que la gente sea toda o mucha tan tonta. No es así, no. No es así. Ahí, ahí. Aquí los chavales, que se unen. ...a la manifestación, van con las madres... Entonces, ojo, ¿eh? cuando pensemos que la gente es tonta por votar a un partido en concreto... ...tengamos claro que mucha gente no es tonta, ¿eh? ¿Eh? Yo sé, por ejemplo, también de Murcia, de empresas... Mira, tenemos aquí a Ángeles de, de, de vuelta. Bueno, Ángeles, vive ¡Oh! por aquí, ¿no? Un poquito más lejos. No, no foco, Venga mi madre se de ¿No? la... Pues fíjate, ahora mucha gente hoy está comprobando a la distancia que vivía la gente de las vías. Pues de, de, Patiño, amigo imagínate, venga, Ángeles. Y fijaos todo el recorrido que estamos haciendo para llegar a las vías, todavía no lo hemos, no lo hemos, no hemos llegado, ¿eh? o sea, falta bastante. Y toda esta gente que vive aquí vivirá al otro lado del muro y esta gente está luchando para todos los días en las vías. Eh, han dicho que sí, pero ahora me confirma Dani que se ha echado para atrás y que mañana van a tener nueva ideas. No, eso hasta que no llegue el momento yo no me creo nada. En un país de, de, de trafugas yo no me creo nada. Ahora, como caiga Bernabé y de la serna... ¡Ay, qué alegría! ¿Eh? ¿Qué alegría? ¿Lo íbamos a celebrar? Sí, eso... Menudo dos elementos. Menudo dos elementos, sí. Sobre todo el que tenemos aquí. Una alegría. Bueno, Juan, hoy le he preguntado a Dios con esas si, digo, si prospera la moción, se va a ver una vez, pondría ahí a un delegado del gobierno que sea, que sea como Dios manda, que sea algo menos represivo, ¿no? Sí, sí, sí. Y me dice, dice, no, dice, no tendrá nada que ver con este, algo ah, se pues, me dijo, ¿no? Sí, sí. Y, no, me dijo, es muy difícil hacer lo peor que esto. Algo así me dijo. Y digo, bueno, digo, tu respuesta parece creíble. Parece creíble. Hacer lo peor que Bernabé. Sí. Pero sí, pero también no lo ¿eh? Sí. otros vendrán que bueno te harán. Ya veremos a ver. Aunque con este caso es difícil, ¿eh? Este caso es muy difícil. Porque, la porque es, de, es de las personas, porque yo lo que quiero cuando me muera, que diga, qué buena persona soy Va a dejar buen recuerdo. Este hombre va a dejar un recuerdo muy alto. Bueno, porque es lo que quieres disfrutar mientras viva, supongo yo. No sí, sé, no sé. No ¿no? sé hay que... gente que no, gente no, que no, que no, no piensa. Tienes, para mí no tiene sentimiento, ¿eh? no es un hombre sin sentimiento. No, no eso. tengo palabras para hablar de él. ¿eh? Eso parece que es así. Y no hablo que... de la pía, ¿eh? Que es que lo ha demostrado en no, muchos comentarios. Mucho, mucho sí. Comentario sí. Prepotente. Mal educado? Pues vamos a ver lo que pasa. No. Vamos a ver. Y te lo dice una que ha votado al PP en alguna ocasión. Porque esa es la democrática. He ido votando siempre pensando en el bien de Clama. Ha sido de Juárez, desde el principio. Es que claro, el eh, problema es que, una, que, que muchas veces había que muy, muy pocas alternativas. Claro, es que buscando, abusando, más de una, que comida. Mira, al final después, es panorama, ¿no? Después eh, de claro, pues, sin votar un montón de ellos? Bueno, bueno, me fallaron los de la derecha y me fallaron los de la izquierda porque anda que Felipe González con la ilusión que tenía mi padre con él y que ahora estoy cobrando de la, de la mira, mira que el tipo montó una buena con el Otan no sí, y, y, y, y luego llevó a, a España por el por eso te digo, mi padre ha sido de izquierda toda la vida Cambiamos, creemos ¿eh? que ahora mmm, la izquierda de Pedro Sánchez ¿eh? puede hacer algo. Uh, bueno, he bueno. Si te refieres a alguien que esté a la izquierda de Pedro Sánchez, a lo mejor, pero bueno. Matanena, deu, si te más, deu, claro que sí. ¿Felcería mes? ¿Estás mal? Aquí tenemos a Antonia que viene cojeando y todo. Madre mía, Antonia. Antonia. Hoy es día de descanso. Que no me patiño. ¿Para qué te va patiño? ¿Qué se te ha perdido en patiño? ¿Eh? Una traviesa de las vías, algo se la ha perdido. Madre mía, Antonia, ¿qué que descansar, Antonio. El otro día Antonia también intentó ir a las vías y se volvió para casa, ¿eh? porque ese día sí que no podía. ¿eh? Ahí la tenemos, es muy complicado, ¿eh? es muy complicado. Saludos Lola, Isabel de la plataforma, tenemos por la cantarilla, Saludos, que decía que parece ser que han limpiado el paso subterráneo, de alcantarilla, a ver si lo comprobamos, si lo vemos. Bueno, estamos ahora llegando al barrio Santiago el Mayor, fijaos, si llevas aquí desde el principio de la transmisión y si no, puedes mirar ¿no? el tiempo que llevamos. Este recorrido lo hacen mucha gente para ir a las vías, ¿eh? porque sus barrios quedarán marginados. Que ha habido gente hoy como lo ha visto ahí Loli Ángeles que iba para allá de camino de vuelta que se quedaban allí ¿eh? mucha gente que por la noche cuando nosotros desconectamos, nos pues a lo mejor cada cual está en su casa o no no eh, aquí quien está en las vías cuando estamos en las vías la gente luego tiene que dar una caminata hasta, hasta su casa ¿eh? Isa aquí nos está comentando de que en Facebook hay un grupo creado, la Asociación de Vecinos de, de Alcantarilla. Bueno, hay que movilizarse, hay que agruparse en esta lucha y tener claro que venga quien venga, gobierne quien gobierne, no hay que confiarse, hay que estar ahí vigilando, que se cumpla. Porque ya, veis, ¿eh? ya veis lo que pasa cuando cuando tanto 15M y al final que estamos peor que hace 7 años y lo que sale son la gente de Murcia, todos los puñeteros días, día. aquí estamos, dejándonos a acabo de pasar por el pozarrón de, de, de Manolo he dejado el oído, el oído. Bueno Andrés, también aquí Andrés. Madre mía. Fíjate. todavía, todavía nos queda... Oye, Andrés, que antes estaba... Lola no huye. Y yo cuando veo una que se va, ya iba a ser Lola, Hago así mira. Mucha gente de la que está aquí estaba en la manifestación esta tarde a las 7 convocada por Renfe Aguirre, ¿eh? entre ellos Andrés, y ahí lo tenemos. Nada ¿No que estar ahorrando batería en la, en la silla. Pues, vamos, vamos a escuchar a Manolo. un paso atrás! ¡Y lo vamos a ¡Y siempre adelante, ni un paso atrás! Y eso te ramientó, lo vamos a lograr, y siempre adelante, ni un paso atrás, y eso te ramientó, lo vamos a lograr. Diciembre siempre adelante, y un paso atrás. Y eso te ramientó, lo vamos a lograr. Y siempre adelante, y un pasará. Y eso derramentó, lo vamos a lograr. Y siempre adelante, Madre mía. Te ¡Vaya paliza que estás dando, no Juan! ¡Luce, adelante! y un paso atrás! Estamos ya llegando a las vías, buenas noches. Tremendo, tremendo. adelante! la baliza es importante, ¿eh? ¡Y herramientó! ¡Lo lo vamos a volar, ¡Y adelante! ¡Y un pasará! ¡Y ramiento, ¡Lo lo vamos a volar! Mañana salimos de bicicleta desde la Glorieta. Coméntanos, Paco. Bueno, hacer... este te bueno, te ya... Los medios eh, somos nosotros Ahora y, hace, que y comunicamos. Mañana donde salimos en bicicleta? Mañana salimos a las 8 desde la Glorieta. A las la la la 8, los 8, los 8 los los los glori a las 7. A las 8 en la Glorieta. A las 8 salimos de la Glorieta en bicicleta con Murcia en bici. Murcia en bici todos los meses el sí, último eh, jueves de cada mes hace masa crítica y lo mañana aquí en la ciudad no. todos los jueves en vive hace masa crítica eso es masa crítica medio, masa crítica es una masa de bicicletas una masa de bicicleta de buena dar daño y plano que se junta todos los jueves de un tiro de reivindicando una ciudad y tarde. o sea que podamos tranquilamente no, con la ciudad El en, en Murcia y qué sitio es una maravilla. Pero nuevamente hemos con una palabra nueva. Ciclable que cica. Es que lo, lo, lo ver, que es ver, que, va, es va, que va. Va. Pues no lo Vía 15. Sote para vía. Con bici y cable. bici no tiene cable o sí tiene cable. El cable, bueno, Bueno, bueno vale. luego recordamos, mañana, en bici, a va a salir como todos los jueves, final de mes, hace la... de la glorieta. Y, y luego acaba la vía. Y luego va a acabar, después de hacer vez, su circuito. Va a acabar nuevamente, como otras veces, en las vías. Entonces esperamos a todos los vecinos, a todos los ciudadanos murcianos, que se sumen a, no, a este no. día de festivo. No. Venga, Paco, muy bien. ¡Adiós, medio! ¡Adiós, festivo. Venga, Paco se nos despide. Andrés, Andrés, hasta luego. Andrés se va también con su padre. Mañana tenemos concierto. Mañana, sí, también. Mañana, a las 8, quien quiera, bueno, lo que viene lo que... en, en bici desde... Sí, sí, sí. Luego se viene para acá. Tiempo? Y después concierto también, sí. Mira, mira, esto la es agenda que tenemos. ya... Es demasiado ya, eh. Tantas actividades. Pues sí, bici... No me acuerdo cómo se llama. Murcia en bici, Murcia en bici, ¿no? Que quieren que... La ciudad de Murcia sea, yo no me acuerdo como han dicho, ciclable. Entiendo que, es que sea fácilmente de circular en bici. El palabra es curioso. ¿Quién se va a la mañana. Mañana. Y bueno, aquí ya ves, son las 11 menos cuarto, casi, las 11 menos cuarto, tú que esto lo hacemos en directo, son las 11 menos cuarto, lo digo porque muchas personas pueden ver el vídeo en repetición, ¿no? Entonces dicen, vamos a ver, como que, claro que sé que está en directo ya, pero quien lo ve en repetición no tiene por qué saber, ¿eh? Y entonces estamos en directo en Murcia, hoy la manifestación de la tarde comenzó a las 7, yo me incorporé algo más tarde, porque si no hubieran sido muchísimas horas, ¿eh? demasiadas horas. Y ahora, pues bueno, aquí estamos en la plaza de soterramiento. En la plaza de soterramiento. Que ya la gente se está despidiendo, pero bueno, hemos fijado la figura. Que tenemos, Hoy tenemos a la gente en medio. Tenemos agentes a un lado, ¿lo veis? Gentes en este lado y más agentes en el otro lado porque al venir de la manifestación pues coches que habitualmente se quedan al otro lado de la vía, en el lado norte hoy están en el sur Presencia de agentes esta otra presencia y al otro lado de esa vía hay todavía más policías va ah, así, ¿eh? esto es así todos los días, ¿eh? agentes agentes gentes agentes y todo esto porque están poniendo un muro y esa pasarela dejado. No, no se cae, no. No, porque no se cae, no. No, no se cae, no. no. No, no, Lo que pasa es que la bicicleta está un poquito alta para él. Eso sí. Pero porque está un poquito alta. Pero que no, que no. Que él sabe pedalear. ¡Para allá que se va! No, es que... Se ha de frenar, pero como, la, como los pies no, no le llega de todo... mira, mira, lo que faltaba. Mira, lo que faltaba aquí en las vías. ¡Ay, ¿Eh? Jesús! ¡Ay, ay, ay, muchachos! ¡Ay, ¡Ay, ¿Has visto? Pasa ¿Eh? que la bicicleta le pilla un poco alta, pero. Estaban preocupados, estaban preocupados, decía Joaquín. Dani, Dani, corre. No, no, no pasa nada. ¿Qué? ¿Te ha gustado o qué? No, no, no, no. Tampoco. No, no pero lo ha visto, da la vuelta, no, no, eh... sí, sí, sí. también hay bicicleta aquí ya en la vía, ya lo que faltaba allá, lo que faltaba allá también, montar en la bicicleta. has visto? Pues sí. El manico también en bici. Bueno, aquí somos una gran familia. Aquí somos una gran familia. que puede decir? ¿Qué sentido tiene ver a una persona en bicicleta? ¿eh? Pues la tiene, porque aquí somos una gran familia. ¿eh? Y tú que estás ahí en Perisco, pues también forma parte de esta familia. Y el roce hace el cariño. Y aquí, pues nos rozamos. Ya el corazoncito este que uno ve ahí moverse, luego la gente lo ve y la anima mucho. Y si sale de dos colores, pues ya es más. Si sale de tres, más. Si sale de cuatro, y cinco, pues... Una cosa ya, porque el roce hacer cariño, ¿no? Es un gesto, como cuando alguien te toca el hombro, da una caricia, pues, pues claro, es un gesto. No, mi hermano Jesús había montado bicicleta ya desde que era pequeño. Mi padre, que nos quedamos huérfanos de muy, muy pequeño pero él se quedó huérfano más, más mayor que yo. tenía ya 18 años cuando murió nuestro padre. Entonces, mi padre procuró que mi hermano fuese lo más autónomo posible, siempre, pero siempre. ¿eh? En la familia había algunas personas que lo sobreprotegían, pero mi padre y mi madre no. Nuestro padre y nuestra madre no hacía eso. Y luego ya de madre y padre ya hace cinco años. Nos quedamos huérfanos los dos. Y nada, pues ahí estamos los dos. Y yo pues también, todo lo que puedo, lo enseño. Lleva ya hace tiempo que lleva él utilizando la tableta. Se conecta ahí, comienza con su YouTube, luego los vídeos relacionados ayuda mucho porque encuentra vídeos, es, es, es bastante bonito, ¿no?, porque por una parte sé que le está estás dándole la, tu intimidad a Google, pero por otra parte la inteligencia artificial que aplica Google ahí en YouTube para mostrar vídeos relacionados, esa inteligencia artificial eh, suma a la que tiene mi hermano y entonces de esa manera él descubre contenidos que de otra forma no podría descubrir. Eh, sí, vivimos los, los, los dos solos. ¿sí? Pero vamos, aquí somos una gran familia, el barrio también. Siempre gente, ahí tenemos el apoyo, el gran parte del barrio. Marcés ya, venga. Sin Y no hay problema. En ese sentido, no hay problema. Pero sí, todo el trabajo que hicieron nuestros padres, ya en algún periscop... En algún periscop ya... Le agradecía a mis padres, ¿no? el, el esfuerzo que hicieron conmigo, porque... De... De niño, yo iba con mi hermano Jesús a Logopeda, íbamos a los dos. Yo tartamudeaba muchísimo. Juaní, marcha? Eh, unas palabritas, Juan. Vale. Mira que mona va ella ahí con <risa> sus colorecitos. tengo <risa> a hacer gimnasia. Tengo ¿Eh? que hacer gimnasia. Porque para ver si me reconcilio yo conmigo misma y con mi padre. Me voy a, a reconciliar. Después de pilla un parto. Pero el parto la bura. Esto. <risa> no, vamos, camino de. Sí, sí. Son valores permanentes. Eso, eso, eso te voy a decir. No, si no, que lo... Y ahora con el cambio político y con toda la historia. Ese es el optimismo, ese es el optimismo. Si nos cierra, ya nos quedamos al mismo de la vida, no nos pueden cerrar. ¿Qué optimismo es esto? Sí, lo de cambio político. Pues claro, Suena muy bien. Y sin límite nos quedamos iguales. Es cambiar para que todo no, sí. siga igual. ¿Y Ciudadanos al continuo? ¿No creemos que el concepto se cierra? No yo a insisto a mí a veces me preguntan sobre partido yo mi mi asunto es que gobierno con gobierno tiene que representar a la gente entonces como la gente diga voto a este y le voy a estar hasta cuatro años y no han votado nada o sea vote quien vote vote quien vote tienes que luego que exigirle y como si te tienes que presentar la puesta del ayuntamiento o en el Congreso cómo cómo qué ah mira yo tenemos aquí nuevo el ¿Vos de quién votes? ¿Pontapote? No, pues sí. Lo que pasa es un día que haber mantenido a Balcarte tantos años. Estas son las consecuencias de Balcarte y ahora... Bueno, y lo que tenemos no son los lodos, son la historia. Pero haber mantenido a Balcarte tantos años... Por eso hay importante que, que tenemos lo que nos merecemos. y no, nivel colectivo, no, a nivel verdad, sociedad... ¿por claro, es no es verdad. No es tan verdad. No es tan no, verdad. No, pero muy poco. más. Muy no poco. No, yo, no, no, mira, ahora. Mira. ¿De qué pasa? No, yo digo una cosa. Mira, por cierto, mañana es el día 31 Yo no sé si es el 30 o el 31. Hay una iniciativa que no sé. Mira, 31, ¿no? Sí, pues yo creo, creo que es mañana, no sé si será hoy, yo creo que es mañana. Hay una iniciativa no sé si es de qué me, que es audiencia cero, que consiste, y yo diría que es, es, es, es, es, es, es, es. mañana. Consiste en apagar el televisor, en darle audiencia cero a la tele. Digo que creo que mañana, porque estoy yo prácticamente mi audiencia, ayer vi el informativo de Mara Torre, el de la 2, con calma y tranquilo y hacía ya meses que no lo veía. Porque me pilla siempre por aquí, yo yo polvo. No, pues exactamente, por sí, intoxicarnos. Y yo, ¿y sabes que un ciclo pues por eso digo yo, cuando me dicen ¿vale? ¿no? sí, sí, ¿no? pero sí. una una sí. por eso lo que yo digo es que si las personas tenemos claro que pasamos muchas horas metiendo mierda en la cabeza, no, no, no, no, no, luego es muy fácil que el voto sea un voto de mierda ¿Te explico o no? A ver, yo solo aprendí el campo. Si tú pones, en tierra, un trocito de patatas, berenjena no sale. ¿Sí o no? Y si entierras en un en trocito, ¿sabes? Y si tú aumentes la hiena de mierda, de basura, porque la mierda puede hacer las flores, pero la hiena de basura, de, de, de mierda que no la puede reciclar, entonces luego el voto es muy probable que sea un voto vacío. Entonces nosotros lo que debemos aceptar es que estamos muy condicionados porque ya tenemos una inercia de dejarnos condicionar. De dejarnos condicionar por las L, con las gente con los periódicos, con las medias. Yo, mira, una cosa que recomiendo. Cuando, cuando lleguen las elecciones, no una jornada de recesión, ¿no? Toda la campaña electoral sin escuchar medio alguno. Todas. Toda. Cada vez que te venga el que el vecino, el que sea, ha escuchado esto, después de la elección hablamos. Ahora no. No hay gente que se pasa años sin hablarle a un familiar, por pasa 15 días sin hablarle a nadie. ¿Eh? No hay gente que se va a, lo, a, lo, a los monasterios a hacer votos de silencio y hasta algunas veces paga una voluntad de dinero Pues hazlo el día de la elecciones, que te va a salir gratis? ¿Eh? Una se de bien Ahí. Venga, oh, wow. ¿Tienes vehículo? ¿Tiene vehículo, dice Ricardo, que va por el vehículo Me queda aquí un rato él, con el, ¿Ya la has visto, no? En en la, la te dije, la tira de...? es? ¿Cómo es? que la bici, la no? le gusta. no? ¿Cómo que no? le es que es así, venga. no? no? Eh, dice hermano mayor, pero. ¿Eh? ¿El, no, ¿El mayor? no, no, porque a mí me ve más alto. Entonces dice que soy mayor. Pero el pues hermano. Mira, a... mira, mira, mira qué postura tiene. que veamos que más alto. Claro, pero mira las posturas que me hace. Las postura que me hace El estilo que tiene. Tiene un estilazo Totalmente, claro. Se ve que mi familia, conforme ah, no. este iban, iban pasando los años, nos lo iban alimentando mejor. Sí. Ah, claro. Claro, a ver qué dice la gente de conexión ¿De conexión pues lo que llegue Ricardo 10 minutos así aunque igual desconecto y me siento un poquito también ¿eh? que... y hablo y hablo con la gente que yo aquí vengo y además que me quedo detrás de la cámara y que no, mamá, mira, yo, de aquí a que Cecilio se vaya ¿Qué? entro yo a trabajar se Madre mía, qué cosas, qué cosas, qué, qué, qué cosas. Cosa, cosa, cosa, ¿eh? Que bueno, ya las he hecho en la mañana, ¿eh? vamos, espere, espere, vamos, vamos a despedirnos, vamos a despedirnos en condiciones. Vamos a despedirnos en condiciones, ¿eh? Venga, Mira, ahí tenemos a Venus, que cada vez se va más tarde. Tenemos coche de policía, tenemos la pasarela, tenemos la valla. Bueno, una imagen muy representativa. Venga, hasta mañana. Venga, nos vamos, la policía ya está viendo al tráfico rodado, estamos hechos polvo, ¿eh? estamos agotadísimos, yo creo que lo podéis comprender Momento aquí también de cierta dispersión pero bueno, también que pueda formar parte ¿no? de esta manera, que aquí pues, como, como que estás aquí, ¿sabes? Nuria? como que estáis aquí con nosotros ¿eh? y vais viendo pues, la, la, la, cotid la cotidianidad de lo que aquí sucede ¿eh? y bueno, consigue se acaba de conectar, vamos a despedirnos, vamos a descansar un poco y vamos a ver, día 261. Y ojo que si prospera la moción de la Serna se puede ir y Bernabé, Paco, también. Va a aguantar más las protestas que los corruptos o que los políticos, algunos. ¿no? no sé si de, de todas las que se será. irán, será todo corrupto o no. Esta mañana estaba aplaudiendo todo. Bueno, claro, pues de gente que le llaman palmeros, ¿no? Claro, ¿se entiende? Hacen palmas con dos pies con las dos manos. ¿eh? Después de una sentencia como la de la Burte. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Ay, bueno. Ah, desde de, de Cataluña. A ver si me acerco por allí rápido, ¿eh? así voy a a pasar uno. Una hora, a posible, mejor unos días. Bueno, mi, Nuria y la otra Nuria, Uyarta también, Nuria Sami, Marcos, Maribel, todas las personas que estés ahora hasta este último momento. Nos vemos mañana, mañana, otra vez, ¿eh? otra vez. Y Murcia no se parte, Murcia se comparte. Un abrazo, Tutón. Y Fis de Un abrazo, Félix. Un abrazo. Y hasta mañana.